¡Feliz semana! Apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4514 para hoy lunes 8 de mayo. Supervisan nuestros sorteos delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Juega siempre en la aplicación o web para Todo desde Bogotá y Cundinamarca. Siempre al alcance de tu mano, el chance legal. Y muy atentos, ganadores. Dorado mañana, aquí está su número 2, 2, 4, 4. Verifiquemos, 2, 2, 4, 4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, toda la semana juegue Chance Legal. El Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día.